hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad ya habéis visto que hemos hecho un vídeo recientemente con el título los dinosaurios sí existieron ¿Quién dijo que no me habéis hecho una serie de preguntas me habéis hablado de los fósiles ya sabemos que los fósiles eran huesos los cuales a través de un proceso pues de miles de años se convirtieron en fósiles que son muy parecidos a las piedras son huesos que casi se convierten en piedras sabemos que hay museos hay lugares donde podéis ver todo esto universidades donde podéis visitarlo etcétera pero me habéis hecho una pregunta muy curiosa que algo de razón lleva a esta pregunta coexistieron los hombres modernos el ser humano moderno con los dinosaurios bien esta respuesta la vamos a dar al final pero antes quiero que hablemos de una cosa que es la población de américa cómo se llega a poblar américa américa se llega a poblar por el estrecho de Bering. sabéis que hace miles de años supuestos entre 12 y 14 mil años más o menos yo creo que la datación sería un poquito anterior un poquito más a la, a la glaciación anterior que al final de la glaciación ...sabemos que esta población viene desde el norte hacia Centroamérica... ...de Norteamérica a Centroamérica... ...pero ¿por quiénes concretamente? Sabemos que los que viven en la estepa rusa, en China, en Mongolia... ...pues tienen unos rasgos característicos... ...vamos a poner esta imagen para que veamos los tipos de rasgos que tienen... ...son rasgos muy orientales... ...si vemos también en esta otra fotografía vemos que esta es los ojos de una chica japonesa vemos que tienen unos rasgos físicos muy parecidos de hecho los análisis genéticos de los que viven en norteamérica los indígenas en este caso los aborígenes que serían los inuit los esquimales pues comparten genética con los asiáticos se cree como he dicho que sería una población que llegaría ...alrededor de entre 12 y 14.000 años aproximadamente... ...pero vamos a coger este dato... ...porque es el que tenemos más fidedigno... ...nos podemos guiar un poquito por este dato... ...entre 12 y 14.000... ...supongamos que quizá fue antes... ...pero bueno, vamos a dar este dato por bueno... ...pues vemos que esta población va entrando en América... ...y llega justamente hasta Centroamérica... ...hablando de Centroamérica... ...si nos vamos desplazando un poquito más hacia abajo... ...nos vamos hacia el Perú... ...y allí encontraremos una serie de pinturas rupestres... ...también existen en Europa... ...en Asia y en África... ...pero no son pinturas, son grabados... ...son grabados en la piedra... ...en Francia existen unos grabados... ...donde se cree que es un dinosaurio... ...pero realmente da la sensación... ...y según hablan los expertos pues que serían una serie de imágenes superpuestas, esto ya ha ocurrido en otros lugares que han querido grabar en el mismo sitio y pues bueno, da una paraidolia, pero bueno, esta paraidolia, <coughs> perdón, no quiere decir que sea falso, es, es real, lo que estamos viendo es real pero bueno, lo vamos a dejar un poquito en el aire porque no está del todo claro pero si nos vamos a las pinturas rupestres que existen en el Amazonas, en Perú Concretamente fueron descubiertas por el investigador español Lorenzo Fernández Que os dejo aquí abajo en la descripción de un vídeo donde podéis ver esta explicación Concretamente es en la zona de Yamon, en Amazonas, Perú Pues vemos que en esta imagen hay un tipo de dinosaurio Pero vamos a poner una serie de teorías encima de la mesa Y una serie de teorías que son bastante plausibles Por ejemplo ...es posible que cuando los continentes se, iban, se, se fueron separando... ...pues que en América quedase un reducto de dinosaurios... ...distintos a los dinosaurios que existían en Asia... ...en Europa y en África. Quizá la superpoblación de estos dinosaurios y la extinción... ...porque sabemos que hubieron diferentes extinciones... ...a lo largo de la historia... Pues que aquí existiese pues, un pequeño reducto de saurios Que estos saurios quizá tuviesen una evolución diferente Que se aclimataran a sus condiciones Al medio se aclimataran a todo Y que quedase un reducto en esta zona Pero un reducto que ha pervivido Y ha estado prácticamente coexistiendo hasta la llegada del hombre es posible que estos saurios viviesen aquí, tuviesen un microclima y sus condiciones fuesen óptimas. Al llegar el ser humano a poblar esta zona, el ser humano moderno, no hablamos de primates, no, ser humano moderno, llegase a esta zona de América, se encontraría con estos animales. Si vemos bien la ilustración, dedu podemos deducir que aquí hay algo muy importante. ...que es que este ser, este animal, está siendo cazado. No vemos cómo este animal persigue al ser humano... ...y el ser humano es depredado por este animal. No, todo lo contrario. Vemos que hay unas lanzas y que estas lanzas van dirigidas a este animal... ...con lo cual este animal es cazado. Sabemos que este tipo de animal más o menos, en los grandes saurios, pues sería mayor en las proporciones que estamos viendo en esta ilustración. Bastante mayores, pero mucho más. Hablamos que serían animales de entre 30 a 50 metros, los de esta tipología, los saurios de hace más de 60 millones de años. Vemos aquí que si el hombre estaba pintando más o menos lo que sería a proporción, pues bueno, esto me diría entre 9 a 13 metros, 12 metros de altura, con lo cual un grupo de seres humanos podía cazar perfectamente este tipo de animal. Esto lo podemos ver en diferentes lugares más del mundo, que quizá hubieron pequeños reductos que no se extinguieron realmente. De hecho, la teoría de la extinción de los dinosaurios no es del todo... Pues bueno, no está del todo apostillada y confirmada Que quizá hubo un meteorito, un volcán Esto no se sabe realmente Pero si hubo una extinción Por un tipo de algo que enrareció el ambiente En la atmósfera hizo un efecto invernadero Esto sí se sabe, pero no se sabe el motivo Si fue meteoritos, meteorito, si fueron volcanes, erupciones Vete tú a saber qué es lo que fue No se sabe realmente Sí se sabe por los sedimentos del de suelo, se sabe bastante cierto, porque hay capas en donde podemos ver diferentes pues bueno, épocas de miles y millones de años. Pero esto no quiere decir que se extinguiesen todos, es posible, de hecho la vida continuó. Los pequeños saurios, los pequeños eh, dinosaurios convivieron, persistieron y han sobrevivido. De hecho, los pájaros, como hemos hablado en el vídeo anterior, son pues bueno, los que vienen directamente a emparentarse con los dinosaurios. Todas las aves, los mamíferos, también salen de estos pequeños dinosaurios. Así que todo está muy enrevesado, dado a que estamos hablando de hace miles de millones de años atrás. Y a veces es bastante complicado poder deducir todo esto. Pero en relación a la pregunta... ¿el hombre convivió con dinosaurios? La respuesta es no. Pero quizá sí convivió con una serie de animales que podían pues bueno, tener un, una, un tronco que venía de esos dinosaurios y que tuvieron una evolución en lugares donde no fueron depredados. Vemos que han evolucionado especies en Australia, en Madagascar, ...de forma diferente... ...debido al aislamiento continental... ...y esto es bastante importante... ...hay especies las cuales... ...no son iguales... ...que en otras zonas del planeta... ...así que... ...dejo este vídeo aquí... ...a modo de información... ...y también quería añadir... ...una cosa más... ...los que habéis llegado hasta este punto del programa... ...pues quería añadir... ...una cosita más... ...cuando... ...en busca de la verdad... ...se hace un vídeo... Se hace cualquier contenido, no es para rebatir ni debatir contra nadie, ni contra un canal, y menos de un compañero. Esto quiero dejarlo porque sé que habéis venido de otros canales, pues bueno, a hablar de lo que se habla en otro sitio, o lo que dice, o si Rafa Fernández va en contra de uno o de otro. Y esto, pues la verdad es que no es así. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima, amigos.